Con relación a la acusación que se le hizo al Departamento Judicial de San Francisco Macorís, eso fue, no, vimos la obligación de, de incoar dichos recurso ya que la Fiscalía de Duarte, a través del magistrado Regis Vitorio, no ha hecho nada con el caso del señor Plácido Martínez. O sea, que él le diga a la comunidad de San Francisco Macorís, cuál es la vaca sagrada que hay en el proceso, qué es lo que lo impide accionar,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 ...porque no hay objetividad... ...no es verdad que un fiscal de aquí San Francisco Macorís... ...no hace nada sin que Regi lo sepa... ...y si la, la magistrada Maciel Sánchez... ...que a mi entender... ...ha sido utilizada en el proceso... ...porque no hay objetividad... ...quizá Maciel entendía hacer otra situación... ...o sea lo que amerita el caso... ...pero no hay objetividad... ...porque esto es como un dictado de cuarto de primaria... ...que yo ordeno, te digo lo tú tienes que hacer... Entonces, hasta que no cambie el sistema judicial, judicial de nuestro país, esto va a ser así. ¿Por qué? Porque está el padrino, está el amigo, el interés comercial, el interés político, el interés económico. Entonces, ¿cuál es la situación? Lo que le pido a la Fiscalía de Duarte, que sea objetiva, que sea objetiva y sea diligente, ya que diligencia no ha hecho ni una sola, en el peor de los casos que tuvimos que ir ante un juez para que nos ordenara medidas que le tocan hacer la fiscalía, medidas. Y en plena, en plena audiencia, el magistrado fiscal que envía registro se opone a nosotros, donde debe estar del lado de nosotros. O sea, que si usted observa al ministerio público, parece más una defensa que una parte civil, aquí no acusa a nadie. Entonces, ¿cuál es la situación? Que le diga a la comunidad, que le diga a la población franco -macorizana? si tiene un interés político, económico, como le acabo de decir, que se inhiba entonces, porque no hay objetividad, lo que queremos es que se haga justicia solamente y ya. ¿Qué esperamos ustedes, licenciados dentro de esta justicia? Pues lo que esperamos es que, nos que nombre un, un fiscal, un fiscal cualquiera, pero que cumpla con la ley. No es un favor jurídico. ¿Pero hay una Sí, sí, lo que queremos es que nombren otro fiscal que no sea de departamento. ¿Por qué? Como le acabo de decir, porque no hay objetividad. O sea, aunque un fiscal entienda que el caso lo amerita, no lo hacen, porque es un mandato, es un dedo. O sea, es un dedo y hasta tanto dedo no se doble, el caso va a seguir incierto.